Hola González, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Central Park. Central Park es uno de los eh, parques bastante eh, grandes aquí en Bornaby. Como nos podemos dar cuenta está aquí. Esta es su ubicación de Central Park. Y bueno, el día de hoy Central Park va a ser la sede de nuestra continuación de la serie de preguntas y respuestas donde nosotros les damos respuesta a sus preguntas que nos hacen en videos pasados y que eh, para nosotros es una forma de interactuar con ustedes de manera más cercana aquí dentro de este parque podemos ver a los gansos para aquellos que no sepan como nosotros o como yo los gansos tienen esta particularidad de que su cuello es completamente negro ok los patos tienen un cuello color verde. Y esto lo puedes encontrar aquí directamente. Es un pequeño laguito. En este laguito, en alguna ocasión, me tocó ver que hacían una exhibición de demostración de barcos. Eh, eran barcos a miniatura. Entonces lo que hacían era exhibirlos completamente. Eh, los ponían a prueba eh, y muchas personas tomando fotos pasándola bastante bien eh, te puedes ver así como yates barquitos este diferentes escalas diferentes tamaños diferentes detalles y la verdad bastante chido aquí en esta zona también aquí al fondo tenemos un mini golf ah, bueno no es un mini golf como el que te encuentras en algunas partes eh, de, de como de centros de diversión el mini golf es como algo más eh, artificial es algo completamente liso y tienes diferentes hoyos en un espacio relativamente pequeño en este golf, este golf es más como natural y es, eh, mucha gente se viene aquí a practicarlo y está bastante chido también existe un golf bastante amplio, bastante padre eh, aquí en Bornaby iremos a visitarlo más eh, más adelante ahorita les quiero mostrar las eco sculpture que ponen normalmente aquí en bornaby como lo habíamos visto en videos pasados bastante padre bastante chido poner este este tipo de eh, esculturas con plantas algo que ha pasado mucho aquí en Bornabi y estamos a junio lo que ha pasado es que no ha salido tanto el sol, no nos ha llegado el verano. <risa> ¿Qué pasa con el verano? ¿Dónde está? <risa> Ahorita apenas de repente, como ven, se siente el sol, pero todos estos días ha estado bastante nublado. No, e inclusive también ha estado chispeando. De repente sale el sol, pero no tanto como a nosotros nos gustaría. Esta es aquí la zona que les digo de la parte del golf. Just play Swing by the Range. Visit Golf Burnaby. Burnaby Mountain Driving Range. Que sería este edificio. Y el otro, River Driving Range. Y aquí tenemos el justamente que dice Welcome Central Park Pitch and Put Golf Course. Están los horarios y que dice que están monitoreados las, las actividades que se vengan realizando. Entonces vamos a darle aquí, mientras les voy contando un poquito del clima de aquí en Canadá. Este, en estos días nosotros esperaríamos que ya estuviese más calor, que hubiese más calor. Pero ahorita en estos días ha estado en una temperatura de unos 10 a unos 20 grados, nublado. Uh, en la parte del este de Canadá, que es allá en Ontario y toda esa zona de allá, este, tienen, eh, zonas, eh, tienen temperaturas ya de hasta 30 grados. Ellos sí ya están disfrutando el calor, pero nosotros tenemos una temperatura más tranquila, más, más fresca hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, y bueno, empezamos con la primera pregunta. La dejamos aquí de este lado. Es por parte de Luis Antonio. Él nos pregunta qué, tan, qué tanta diferencia hay de nivel entre los desarrolladores, programadores de back-end, front-end, de las personas que están en México versus las que están ahora aquí, en, los que están aquí en Canadá, ¿no? Eh, esta pregunta nos la hizo en el video donde compartimos, donde comparto cómo es eh, trabajar como Technical Support Engineer aquí en Canadá. Y bueno, mi perspectiva bajo este punto... Es que Norteamérica tiene más desarrolladores, tiene más programadores que en México. En algunas ocasiones inclusive muchos de los mexicanos o de gente que no está en Estados Unidos o Canadá trabaja para empresas de, estos, de, estos, de esta zona, entonces... Yo pensaría que definitivamente el nivel es más alto acá, a nivel general, a nivel conjunto. Pero eso no quiere decir que nosotros, como, no solamente como mexicanos, sino como latinos, no quiere decir que nosotros tenemos bajo nivel. Yo no soy de desarrollo, yo no soy programador, yo soy en la parte de redes y seguridad. Y lo que te puedo decir es que en el área de soporte eh, está muy inundado, hay demasiada gente de la India bastantes eh, personas por poner un ejemplo en mi team no sé, somos como 15 personas y aproximadamente el 70% 65% son de la India dato curioso es que en la India eh, es como un país bastante grande pero en diferentes regiones de la India el idioma local no es entendible entre otro idioma de local de otra zona de la India. En ocasiones, su lenguaje principal para poderse comunicar no es el, el, el, el de la India. es este Lo utilizan el de inglés. El inglés suele ser a veces su lengua que les ayuda a poderse comunicar sentimos que nosotros es un factor que les ayuda en definitiva para poder eh, aplicar a la residencia permanente porque el inglés es bastante necesario al venirse para acá entonces ellos tienen mayor facilidad del inglés que tengan su acento y es otra cosa, ¿no? <risa> pero así es como se comunican los de la India y así es como está el tema de soporte en el tema del desarrollo porque a mí me toca reportar box. Un bug es cuando un equipo, una tecnología, no está trabajando como se espera y entonces los desarrolladores lo tienen que solucionar. Entonces, eh, los desarrolladores que resuelven los bugs, que resuelven esto, está inundado de gente de Asia. <risa> Pura gente eh, pues, de China, Corea, todas estas personas son, son asiáticas. Eh, independientemente de la nacionalidad el trabajo de tecnología Norteamérica pienso que es más alto es más competitivo y así son las cosas pero eso no descarta que nosotros como latinos tengamos también buen nivel en definitiva la siguiente pregunta se las dejamos aquí es por parte de Henry Mauricio Henry Mauricio nos pregunta en nuestro video también de qué es lo que hago en mi trabajo como Technical Support Engineer aquí en, en Canadá, él nos pregunta que él tiene experiencia eh, como manager y nos hace justamente la pregunta de qué tan difícil es conseguir un trabajo como manager en el área de IT aquí en Canadá. Lo que te puedo decir es justamente con un ejemplo que justamente ayer estaba platicando con uno de mis compañeros ayer, antier. Hoy es sábado, estuve platicando con él el día jueves. Con el tema de la pandemia, estaba trabajando yo todos los días de home office, pero a partir de mayo empezamos un día, después junio dos días. Y al día de hoy, julio, seguimos con dos días. Hasta el momento se planea seguir con dos, dos días trabajando de home office y bueno, ese día yo platicaba con, se llama Santos, eh, Este compañero, él lo que me dijo es que él empezó a trabajar a los 20 años en la parte de IT. Y consiguió venirse aquí a Canadá, no con residencia permanente. Se tuvo que venir a estudiar como muchos lo hacemos. Eh, se consiguió un diplomado de dos años. Que interesantemente, él consiguió un diplomado de dos años. Que en teoría es full time consiguió estudiarlo en un año, solamente en un año, es decir, que acortó su tiempo de estudio de dos a uno. Se me hace bastante increíble. Si de por sí era full time, esto sí era real, full time. Eh, él me dice que empezaba a estudiar algo así las la escuela como a las ocho, terminaba a las cinco y casi todas las, las clases eran corridas. Entonces, ¿qué, ¿en qué le ayudó eso? Eso le ayudó en que cuando te dan dos años, cuando estudias dos años puedes conseguir hasta tres años de eh, permiso de trabajo. Y entonces él acortó su tiempo de estudio para inmediatamente poder aplicar al tema del permiso de trabajo. Entonces, él me comentó que tres años eh, no le quise preguntar más detalles. En teoría, este, si, si acortó sus dos años a uno, le dieron su permiso de trabajo de tres, entonces nada más redujo el tema del de estudio. Santos al momento de que se viene, dice, termino mi escuela. Empiezo a buscar trabajo de IT. Lo que él se vino a estudiar fue algo de tecnología de la información, un diplomado de seguridad. Sale de la escuela y dice, lo que más me urge no es encontrar un trabajo de manager, que eso es lo que yo quiero pero estoy consciente de que no lo voy a poder conseguir tan inmediatamente porque no tengo la experiencia canadiense entonces él dice, él tiene 36 años yo empecé a estudiar a mis... yo empecé a trabajar a los 20 tengo 36, tengo vasta experiencia debería yo ser un manager pero no me importa cómo empezar él empezó como Technical Support Engineer de nivel 1 y entonces él eh, a los 8 meses después de haber aplicado al trabajo eh, puede convencer, enrolar con su trabajo, convencer al manager de que se convierta en algo que es una posición que se llama aquí, eh, technical lead, leader, ¿no? que es un equivalente a manager. Pero él, consciente de que no podía entrar siendo un manager, buscó un puesto, digamos, técnico, un puesto relativamente bajo, para poder vincularse y brincar como manager. ¿Por qué? Porque la experiencia ya la tiene. Lo difícil aquí es entrar desde manager, siendo manager, siendo una posición que administra gente, que, que da el, eh, gestiona personal y directamente eh, pudo conseguir esa posición. En ese sentido, lo que te podría decir es que justamente, si bien no, no es como que fácil, tampoco es difícil. Simplemente es de buscar la manera en que puedas llegar a la meta. Hay muchas personas que brincan de diferentes caminos y al final solamente es de que te decidas a brincar que te decidas a planear a venirte aquí a Canadá y que después de eso de alguna manera te vas vas a ir escalando, vas a ir subiendo ¿por qué? porque tu trabajo, tu disciplina, tu dedicación tu pasión por las cosas van a demostrar que, que subas tu trabajo inmediatamente te va a elevar tu actitud vale mucho también es muy frecuente que se vienen y así es como hacen como sus fiestas, sus reuniones Se si vienen al parque ponen sus carpas se traen el, el asador y empiezan ahí a comer, a celebrar cumpleaños y huele a carne, si bien buena <ríe> carnita asada <ríe> si, si bien ahorita no hay tanto sol se siente el clima de que puedes estar aquí sin ningún problema. Este es uno de tantos parques que puedes encontrar para los niños. Es un parque de alguna manera medianito, un poco chico. Hay parques que son más grandes. Eh, si bien estos parques pues, son, para, son públicos, suelen estar en general bien cuidados. En, en Edmond's Park, por ejemplo van a cerrar eh, en este mes de junio, porque una de las, de las carpets, como de las alfombras ya están bastante dañadas pero simplemente aquí les quiero demostrar cómo, cómo son ahí también tienen una especie de fuente, donde los niños también pueden venir a jugar se siente inclusive ahorita la brisa están ahí jugando y vienen, se mojan un ratito y aquí los niños vienen a a subirse a las resbaladillas, a los columpios, y así están jugando. Un ambiente siempre seguro, siempre tranquilo, sin preocupación de que les vaya a pasar algo en cuanto a robos. No estoy diciendo que no haya robos, pero lo que comentamos es que es más probable que sea un ambiente completamente tranquilo y seguro. La siguiente pregunta es por parte de dos usuarios, de dos suscriptores, dos seguidores, dos gonzayas, que nos dicen eh, cuáles son los salarios promedio, cuáles son los salarios de un Technical Support Engineer nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Chan, chan, chan, chan. ¿Cuánto ganan estas personas? Bueno, algo que te puedo decir es que siempre va a estar en función de sea tu salario previo es decir si tú por ejemplo antes no trabajabas y entras como technical support engineer eh, nivel 1 no va a ser el mismo salario que si tú ya previamente eras un technical support engineer nivel 2 en otra empresa ¿no? influye mucho tu contexto a uh, tu historial y tu conocimiento entonces lo que sí te puedo decir son como los salarios aproximados eh, un Technical Support Engineer puede empezar ganando desde unos 60 mil dólares al año 60 mil dólares canadienses al año Y es inclusive ese L1, L1 Senior este, puede ir ascendiendo ¿no? Normalmente los ascensos no se dan como el 30% ¿no? Anualmente te pueden llegar a subir un 2, 3% este, y cuando cambias de posición quizás te pueden llegar a subir un 9, 12% al año si cambias de posición de L1 a L2 no o si cambia te pueden ya si te va bien un 15% o ya algunas otras excepciones que conozco muy pocas si no es que ninguna les dan más del 15% entonces eh, así puede empezar un L1 desde 60 mil dólares y un L3, te puedo decir, no con ciencia cierta, simplemente lo escuché, que puede llegar a estar ganando hasta 140, 150 mil dólares canadienses. Entonces, va a depender. No te puedo decir a ciencia cierta cuánto, vas a, cuánto va a ganar un ingeniero, simplemente son como los aproximados. Entonces, y va a depender mucho de tu, de tu contexto, de tus conocimientos, qué tal te vendas, y sobre todo, qué tanto sepas, ¿no? entonces este, esos son los salarios y complementando la pregunta anteriormente es el, te, el tema de que decían qué tanto es, es necesario empezar como técnico un nivel técnico para ser un manager yo tengo un compañero también que él es canadiense porque nació aquí pero se fue a vivir a México a eso de los 9 10 años porque sus papás necesitaban trabajar en México entonces él ya nunca se regresó él es canadiense, él puede trabajar pero no encuentra un, una posición como manager directamente aquí porque no tiene esa experiencia de este lado él no quiere empezar como nivel técnico y tampoco quiere empezar con un sueldo menor a 80 mil dólares entonces ahí ya de, de, de, depende de la persona que tan exigente se ponga lo que sí te puedo decir es que cuando quieres algo, independientemente de qué sean las circunstancias que te ofrezcan, lo vas a aceptar. Porque sabes que se empieza desde abajo y le tienes que dar para adelante. Poco a poco las cosas se van dando. Aquí es la estación de Patterson. Entonces sales de Patterson y ¡fum! directito al Central Park. Este tipo de suela o de piso es como una carpeta, como un carpet y se siente bastante suavecito. Dile, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Eh, bastante cerca la estación de Patterson, aquí, tranquilo, te vienes a caminar con tu familia, con tus hijos, te vienes, los llevas al parque y así es como está la situación aquí en Canadá. No hace tanto sol, aquellos que que de repente les sofoque el calor intenso ahorita el clima está perfecto este y ahorita que vengo caminando si bien se siente un poco del aire frío ahorita que vengo caminando empiezo a sentir el calor y este pero pues nada clima de 10 la siguiente pregunta es de Rubén García igual en nuestro vídeo de compartimos cómo es trabajar y de qué se hace como técnica el support engineer nos hace básicamente tres preguntas. La primera es, ¿qué requisitos necesitas para aplicar como Technical Support Engineer? Uno de los requisitos que requieres es que debes de saber lo que, cómo funciona el protocolo TCPIP. Es de alguna manera muy importante que estés familiarizado el cómo se mueve toda la tecnología desde capa 1 hasta capa 7 que sepas bien bastante a lo qué que, que es lo que hace cada una, cada una de las capas y especialmente en el puesto en el que estoy que es de como de redes de seguridad este debes de alguna manera entender bien sobre todo más capa 3 y capa 4 el capa 2 es bueno saberlo, capa 5 a capa 7 pues ya es opcional capa 5 y capa 7 son más para desarrolladores, son más como los, el tema de los aplicativos pero es importante que seas, que, que sepas bien cómo funciona eso. Una de las cosas que puedo decir es que yo en su momento yo estudié un certificado que se llama CCNA, Cisco Certified Network Associate. Es como la entrada básica, la entrada level. Y la verdad yo siento que ese certificado te deja las bases muy bien claras de cómo se mueve el tema de redes. Eh, es bastante importante porque te explican eh, capa 2 que es el switching y la capa 3 que es el routing y ya ese tipo de certificaciones y en general cualquiera certificación te va a ayudar. ¿Cuáles son los requisitos? Pues el más básico es entender TCP/IP. el siguiente sería que tengas certificaciones varias eh, o una, mínimo una pensaría, la del CCNA es como que la de cajón, aunque no trabajes para Cisco porque te va a ayudar a entender cómo, cómo es la, las, los, las MACADRES, la IP este, eh, herramientas básicas de troubleshooting, el trace, el ping, son cosas básicas, ¿no? Y eso te va a ayudar a entenderlo. Eh, esos serían de los requisitos. Que tengas certificaciones también te, siempre te va a ayudar. La otra pregunta que, me has, que nos hace es, este, ¿te dan capacitación y te dan entrenamientos de los equipos que vas a soportar? Lo que te puedo decir es que van a preferir a gente que ya haya tomado la certificación Entonces, por poner un ejemplo, si entras a trabajar a Checkpoint Van a preferir a una persona que ya esté certificada en Checkpoint Versus a alguien que ya no la tenga Entonces, la certificación o eso de que te den seguimiento, de que te preparen Es un poquito difícil, ¿sabes? Eh, yo la recomendación que te hago es que tu enfoque no sea que esperes a que te enseñen sino que espere, más bien que eh, busques la manera en cómo moverte bajo el eh, self study, como el autoestudio. Es muy importante sepas estudiarte, sepas estudiar, sepas motivarte, sepas hacerte preguntas y que tú mismo las preguntes, más allá que tú hagas las preguntas y busques que alguien las solucione. Esa sería la recomendación, ¿no? Que, que, que sepas... Que sí, hay raros casos que los meten con un nivel bajo, pero hay otros donde sí definitivamente eh, dan preferencia a la gente que ya este, conoce la plataforma, ¿no? Definitivamente. Y la última pregunta que nos hace es con respecto a cómo conseguí este trabajo. Este trabajo lo conseguí, este, pues, eh, digamos, como igual justamente buscándolo, ¿no? Uh, yo trabajaba en la misma empresa en México y quise que la misma empresa me transfiriera para Canadá pero dijeron tienes que ser un perfil muy especial para que hagamos eso entonces no, no lo, no lo permitieron no quisieron sacarme un permiso cerrado, un LMIA, este, y mucho menos por el Cusma, este, el NAFTA, Tratado de Libre Comercio porque eso no es algo que haga la empresa dice si tú quieres Consíguete tu permiso de trabajo y ya después te hacemos la entrevista. Entonces, dada esa, esa premisa, lo que hicimos fue buscar que mi esposa se viniera con una este, visa de estudiante internacional. A mí me dieron el permiso de trabajo y gracias a eso pudimos venirnos dos meses antes, más o menos, de que ella empezara a estudiar. Y yo empecé a trabajar aquí. Obviamente, ya cuando tuve la aprobación de mi permiso de trabajo, les hice saber que pues ya lo tenía. Entonces ya me dijeron, va, pues este, te hacemos tu entrevista, perfecto, tienes tu permiso. Cuando empiezas? Les dije la fecha, hice la transición y listo. Empecé a trabajar dos meses antes, pero principalmente fue que, digamos, digamos serían dos, dos formas, ¿no? Una porque ya tenía el conocimiento de la vacante y la otra porque saqué yo mi permiso de trabajo por mi cuenta. La siguiente pregunta es por parte de Roy. Él nos pregunta en el video de cómo hemos hecho la declaración de impuestos en estos años que estamos aquí en Canadá si metemos todo, todos los gastos a la declaración de impuestos este, nosotros no hemos optado por meter todo, todos los gastos por ejemplo el tema que desde el supermercado o que de repente si compramos algún dispositivo electrónico o Ahora, por ejemplo, que fue la oportunidad del carro, nosotros no hemos metido nada de eso. No, no, no hemos querido entrar dentro de ese ambiente como de guardar los tickets, de darle seguimiento. Eh, hasta donde sabemos, no se hace en la devolución, pero es algo que no hemos investigado. Entonces, en ese sentido, te podemos decir que solamente metemos la hoja T4 que da mi empresa y hasta. Y sería eso lo que hemos justamente nada más este, eh, declarado como los impuestos. Algo que también te puedo mencionar es que, bueno, que sepas también que los estudiantes cuando vienen a estudiar un, una vacante, bueno, una posición de diplomado, ellos sí les hacen la devolución de esos gastos, pero si la vacante viene como eh, a estudiar inglés, la posición es el inglés, aunque estés inscrita, o inscrito al diplomado para, unas, para un diplomado o una licenciatura, si tú de alguna manera estás sigues estudiando inglés, English as a Second Language, como le pasó a mi esposa, no se te va a hacer la devolución, porque estás pagando por materias de inglés, no por el diplomado en sí. Entonces ese es un dato ahí para que se pueda tener en cuenta. Y nos hace la pregunta el admin de Roblox, que si vale la pena venir a Canadá y dejarlo todo, lo que ya tienes. Es una pregunta bastante buena, bastante interesante. Porque valer la pena es muy subjetivo. Y ya está en función de cada persona. Lo que, te puedo, lo que te podemos decir como nosotros, como inmigrantes, como ha sido hasta ahorita. Es que va a valer la pena a un periodo de mediano y largo plazo. Al principio es muy difícil, muy muy extremadamente difícil porque te enfrentas ante lo que se llama el choque de cultura y empiezas, te puede dar homesickness no a todos les da pero te podría dar y es algo ah, muy pesado sobre todo el primer invierno um, es complicado, es retador pero los beneficios sentimos que pueden empezar a llegar una vez que ya tienes como una estancia o ya tienes tus papeles más en regla, que ya no dependes de un permiso temporal o ya no te quieres estar renovando este, tus papeles para quedarte o que ya no tienes que estar pagando la costosa escuela, ¿no? que ya tienes tu, tu licencia de conducir, que ya estás viviendo en donde tú quieres y no donde tú... Tuviste que, que escoger porque no había tanta opción, eh, que ya conoces más los lugares, que ya te ubicas más, que sabes cómo se mueve la, el transporte, que ya sabes los hacks de la zona. Es eh, al principio muy complicado y entonces eh, eso es bajo nuestra experiencia que al principio te vas a sacar un ojo de la cara de manera figurada porque te va a costar mucho trabajo el adaptarte pero poco a poco te vas a dar cuenta de los beneficios que te ofrece este país y si bien no es perfecto una de las grandes características es la seguridad la seguridad de Canadá es muy alta la limpieza de este país también es extremadamente buena y como en todos los lugares siempre hay gente que hace las cosas mal pero en definitiva no se compara con nuestra cultura en Latinoamérica, ¿no? Nuestros países son muy ricos de cultura, pero desafortunadamente a veces por unos cuantos se ve empañado y empiezan a contagiarse con más personas, ¿no? Entonces, eh, sí, te podría decir que sí vale la pena bajo nuestra perspectiva, pero es en un periodo de mediano a largo plazo. Aquí como pueden ver, también aquí dentro de Central Park hay una alberca, bastante cool, aquí puedes venir y este a nadar, tomar tus clases, el día de hoy es sábado pues aquí ya hay gente, si bien el aire es frío yo, yo me imagino que el agua es caliente debe ser caliente, no creo que la dejen fría, pero pues no, nada ahorita en invierno bueno en invierno la cierran, pero ahorita sí está bastante bien para que se vengan aquí a a nadar, normalmente hay niños, pero pues ahorita porque como está nublado, no ha habido tanto sol, no está tan lleno de gente, este pues como pasando el rato, ¿no? Pero este así son las cosas Gonzayas, que ya Tenochito, ya aceptó dormirse, le costó un poquito de trabajo, eh, veníamos caminando para que se pudiera, pues mecer, se pudiera dormir un ratito y poder así ya, tomar su su siesta de la tarde y González de momento ha sido todo nos faltan todavía algunas ocho preguntas cinco cinco ocho preguntas les vamos a dar seguimiento así que la invitación es que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a vivir este aquí en Canadá este son bienvenidas sus preguntas les estaremos dando respuesta de repente puede demorar un poco de tiempo para que nosotros les demos les, les contestamos les contestemos pero a todos se les responde, entonces de momento ha sido todo Gonzayas, espero que les haya gustado este video, este, apóyennos dándole su like, compartiéndolo, haciéndonos saber qué les parece este tipo de contenido, si les gusta, si no les gusta, sus observaciones, siempre nos ayudan a mantener esta vía de comunicación abierta y activa. Cuídense mucho Gonzayas, stay safe, métanle con todo, carne al asador, es con todo y sin miedo al éxito. Cuídense mucho. Bye bye.